Bienvenidos. Hoy trataremos los tipos de sistemas productivos. Los tipos de sistemas productivos generalmente están clasificados en cinco categorías. Por proyecto artesanal, por lotes, eh, por masa, eh, por producción continua y utiliza también herramientas adecuadas como el runtime la automatización. Vamos a ver unas láminas eh, de los ejemplos de los, de los sistemas productivos. La producción por proyecto eh, se caracteriza por ser eh, productos únicos que van a cumplir las explicaciones de los clientes y eh, generalmente están basados en, eh, en los eh, prototipos que el cliente solicita o, o que lo diseñen. Tenemos los puentes, eh, edificios, barcos, entre otros. La producción artesanal, eh, vamos a tener eh, talleres de reparación de vehículos, eh, vamos a tener también las artesanías que son eh, piezas eh, únicas también y que eh, existen en, pocos, eh, en poco volumen y de igual manera este va a tener un flujo eh, funcional eh, de las operaciones la producción por lotes también denominada discontinua o intermitente eh, por ejemplo vamos a tener almacenes de distribución vamos a tener las panaderías el calzado hospitales eh, y fabricantes de maquinaria eh, la producción por lotes se caracteriza por tener este, una relación con, con determinados tipos de volúmenes de, de producción. Generalmente el flujo es este, funcional. La producción en masa. La producción en masa eh, tenemos ejemplos como fabricación de bolígrafos, calculadoras, eh, microchips, eh, automóviles que se caracterizan porque tener este igual un, un proceso continuo y este eh, es secuencial de igual manera tenemos la producción continua la producción continua podemos este, tener ejemplos como el papel el acero eh, productos químicos el vidrio etcétera esos procesos este son igual de igual manera en forma continua pero se caracterizan de, o se diferencian de la producción en masa porque los productos no son estandarizados, sino que tienen una limitada variedad. El Juson Time se aplica generalmente a, a varias empresas que han logrado tener una alta rentabilidad. Eh, aquí hay algunos casos prácticos del Juson Time donde eh, con la entrega oportuna, la optimización de los recursos, la, estas empresas han alcanzado unas eh, excelentes utilidades. Y la automatización se caracteriza porque la flexibilidad eh, de las líneas de fabricación eh, generalmente se asigna a una familia de productos, los trabajadores son cualificados, y eh, generalmente las máquinas son tipo robot. Muchas gracias.